Me gusta el chico de la otra clase. Vamos a analizar sintácticamente esta oración. Y para ello el primer paso siempre es leer y comprender la oración. Se comprende, ¿verdad? Aquí a alguien le está gustando el chico de la otra clase. Una vez que hemos entendido la oración, busquemos el verbo principal. Gusta del verbo gustar. Como hay solo un verbo, es una oración simple. El siguiente paso es buscar el sujeto. Gusta, gusta, eh, ¿Quién gusta o aquí. En este caso, siempre tenemos. esta es una oración que, para pillar, tenemos dificultad. Gusta, me, a mí, quizás sea yo, el, el, el sujeto de esta oración. Hombre, si fuera yo, para empezar sería gusto, porque del verbo gustar, la primera persona del singular es gusto. ¿Qué será? El, el, el, ¿Cuál será el sujeto de esta oración? Porque parece que el chico de la otra clase es que gusta. Puede ser un complemento directo. Apliquemos el truco. El truco para encontrar el sujeto es cambiar de singular a plural el verbo. O si está en plural, cambiarlo a singular. Gusta está en singular. Si ponemos gustan, me gustan, ¿me gustan el chico de la otra clase? No, me gustan los chicos de la otra clase nos exige cambiar el chico de la otra clase entonces ese es el sujeto cuando cambiamos el verbo de singular a plural lo que cambia eso es el sujeto así que hemos detectado gracias al truco el sujeto de esta oración el chico de la otra clase es el sintagma nominal sujeto el chico de la otra clase gusta si fueran los chicos gustan ahí estaba la clave es un sujeto además muy largo donde, al ser sintagma nominal, el núcleo es un nombre, chico, que va acompañado por un determinante, él, y que va acompañado por un sintagma preposicional complemento del nombre. Porque el chico puede ser guapo, puede ser feo, puede ser alto, puede ser bajo. En este caso, de la otra clase, te dice qué tipo de chico es. Te, te está complementando, te está determinando al chico que es. De la otra clase no es un complemento circunstancial del lugar, porque no va con el verbo, no es que esté en la otra clase el chico. El chico puede estar ahora mismo aquí a mi lado, pero es el chico de la otra clase. Es un complemento del nombre que te explica, que te da detalles sobre ese nombre, sobre ese chico. Como es un sintagma preposicional, complemento del nombre, como es sintagma preposicional, tendrá e t enlace, la preposición, término, sintagma nominal, la otra clase, donde clase es el núcleo, y la y otra son determinantes. Tenemos ya el sujeto analizado. Todo lo que no es sujeto es predicado, sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo es el verbo, gusta, ¿a quién gusta el chico de la otra clase? Complemento indirecto, a mí, me, es un pronombre, pronombre es la palabra que sustituye al nombre. Así que me es un sintagma nominal, complemento indirecto. Analizada queda esta oración, que siempre que aparece nos da dificultades, por ese verbo, gustar, cuidado, cambiarlo a plural, y lo que cambie es el sujeto.